te traigo Los dulces no he vuelto a probar no escucho entonar tu aguinaldo tu carta no la escribes ya María con dolores te parto Jesús a punto de nacer de piedra son los corazones